Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión estaré iniciando mi práctica para manejar mi dron en el simulador. Entonces para eso necesitaremos un control. Y que será el caso. Este control en específico usa pilas recargables para funcionar. Y las tengo aquí. Estas pilas son de 3.000 miliamperes. Usas dos. Ay, atrás. Y este es el video, mi primer video de este año. Y quería decirle que feliz año nuevo a todos. Y espero que sus, Como se dice?, metas. Es decir, que puedan cumplir sus objetivos este año. Bien, está bien hecho. Espérate. te prendo mal antes de terminar. Sí, negativo para acá. Pero... Es decir, tienes sprint de dos lados. Eso me complica. ¿Por qué? Porque tengo que ponerlo de este lado. Yo lo pongo del lado positivo. Ok. Eh, <risa> necesito un cable. Y no encuentro... Vamos o sea, a ver, está aquí, está aquí, está aquí, cable Entonces, está el control que ver aquí, ocurrió, porque no enciende bueno. Eh, todo el problema fui yo, creo que me confundí. No estaba entendiendo cómo poner la pila. La pila, sí, estaban bien puestas. La marca, es decir, la marca aquí, de positivo y negativo, estaban bien puestas. Entonces, lo enciendo. Esto, como yo lo compré recientemente. Ya, entonces, ahí está todo. Aquí, en la computadora, eh, tengo. No entendía cómo conectarla. Ay, en serio. Entonces, aquí tengo. Este simulador que voy a usar yo En lado primero opción te aparece la cuenta de Steam Yo... No, este simulador mayormente si, si tú pones te aparece cualquier simulador ¿Qué es esto? Entonces yo no uso ese Yo uso uno gratuito por ahora Y si me gusta, este simulador que lo compro Entonces lleve su página y aquí abajo Está la demo gratis Que así no, no necesitas Entonces esta página no necesito nada más Yo entiendo cómo se conecta a mi tanis Aquí tengo el archivo lo de comprimo. me dice que hay cosas duplicadas porque necesitaba probarlo, sí a todo. Sí, sí, sí, dale para adelante. Entonces me abrió el, la aplicación, la otra pantalla. Eh, ¿Dónde está? Y creo que voy a tener que cambiar de pantalla porque me está grabando a la otra pantalla. Eh, voy a cambiar de pantalla y vuelvo. Entonces ya tengo la aplicación. Me estaba dando problemas. Entonces conecto el cable a la computadora. Y ahora el control. E Instantáneamente el control. Lo reconoce Ahí en la pantalla Así que funciona como Justy Lo reconoce la computadora Ok eh, Cómo decirlo Todo lo que he grabado hace daño Voy a empezar de nuevo Tengo el drone Ya tengo el programa, el programa en la pantalla Lo conecto Ah no, ya, ya hice esa parte lo, Cuando lo conectaba eh, Ahora lo que falta es... Sí, ya lo reconoció Aquí, configurarlo Ponerlo en el medio Ok Arriba Ok al lado... y es que no confundo uno con otro Entonces, ya todo... Ah. Como lo dejé arriba Tengo que tocar esto para que baje Entonces ahí está en el medio No, está más arriba Ahí está en el medio, entonces... En el problema tengo que llevarlo al medio Ahí sé si lo subo no Si lo bajo Si está reconociendo muy poco Otra vez va a tener que resetearlo Va a tener otra vez en el medio, en el medio, ahora sí Izquierda, arriba Ok, es complicado con una sola mano Abajo, arriba, bien, izquierda, derecha, aquí Bien, ahora sí todo está configurado Y estoy grabando la pantalla, vamos ah, a ponerlo bueno, aquí O en High, vamos a ponerlo con Low Entonces esto no sé cuál usar para... Eh, voy a usar el sonido que gasta la computadora para todo el dron emite mucha bulla, y me supera. Vamos a bajarle. Ya. Eh, vamos a resitear. Ahora sí, eh, sí. No es el primer intento que hago, ya es, es un pal. Aunque todas me resiten lo mismo. Tengo una completa destrucción. Okay. Vamos. A poner todo entonces en cámara rápida creo mientras voy cogiendo lo lo primero que si sí. se preguntan es que yo veo a de drones entonces él más o menos explica y Cómo empezar creo que ahora mismo no me queda mucho tiempo para estar con esto Vamos. Siento que estamos. Ah, la velocidad, lo okay. que... Vamos.. Ahí hacia atrás. Que bueno, fuera aquí. Okay. Bueno, te voy hoy. Ok, ahora sí. ¿Qué? Ah, es que cada vez que se rige tengo que bajar el acelerador porque si no va a, inicio, es decir, va a tomar como del punto donde inicia el, el acelerador. se sí, ahora va más realista es demasiado va cayendo. cayendo Pine donde cae más rápido. Y... Bueno... Me está dando la cabeza. Fuerte. Y lo que llevo hace un día me Otra vez. Es, es. Tengo que tomar nota. De ¿eh? cada vez que me ocurra esto, es que ya me gasta una batería. Siempre sí, me la velocidad más alta. Creo que hasta aquí lo voy a dejar porque me está empezando a María eh, Eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Y adiós.